Hola, en esta serie de videos voy a estar explicando los puntos relacionados con el módulo de contabilidad, específicamente eh, lo que es registro de asiento ¿ya? el módulo contable que existe en LibreTay, como dice acá en la página de inicio, es un módulo contable básico que básicamente permite llevar un control de las ventas y las compras, ¿ya? el mismo sistema que se usa para facturar ahora, este módulo es bastante sencillo y está creado a base de asientos que por el momento son manuales ¿Ya? que el asiento sea manual o automático es algo que esperamos resolver más adelante sin embargo, la forma en que se generan los informes del módulo contable por ejemplo, el libro diario, el libro mayor o el balance general u otros informes que vayamos agregando a medida que vaya pasando el tiempo es la misma tanto si se ingresan manualmente los asientos como si se ingresan de manera automática ¿Ya? por lo tanto, por ahora eh, si bien los asientos se ingresan de manera manual el resultado final después va a ser el mismo la diferencia es que después se va a poder ahorrar un poco más de tiempo ya, eh, esa es la principal característica del, del módulo de contabilidad y por qué mencionamos que es básico ya porque en el fondo si tienen demasiados movimientos quizás no sea el mejor módulo de contabilidad que puedan estar usando ya que eh, la carga como mencioné de los asientos es manual no es eh, automática por ahora ya. de todas maneras eso solo vamos a mejorar en el futuro y la idea es que a largo plazo sea de manera automática a ver, el módulo contable eh, tiene esta pantalla inicial, tiene un dashboard al igual que el módulo de facturación y en este dashboard se muestran algunos eh, indicadores básicos si ustedes lo ven en este momento está todo en cero y todo vacío porque esta empresa todavía no hemos hecho nada con el módulo contable y la idea es que a través de estos video tutoriales que vamos a ir mostrando, vamos a crear el plan de cuentas, vamos a ir cargando asientos y vamos a ir viendo cómo este dashboard va ya tomando forma y va mostrando datos ya que son más relevantes. ¿Qué cosas encontramos dentro del dashboard? Bueno, encontramos acá en el cuadrado rojo el saldo de dinero. ya Este saldo de dinero tiene que ver con estas cuentas de dinero que van a aparecer acá. Nosotros podemos colocar cuáles son nuestras cuentas de dinero, por ejemplo, caja y banco. Y acá nos aparecería cuánto dinero tenemos en caja, cuánto dinero tenemos en banco, y acá el saldo nos saldría la, la suma. Entonces, de esa forma podemos saber rápidamente cuánto dinero tenemos dentro de la empresa como un activo circulante. También tenemos el saldo del IVA, que es básicamente el IVA débito menos el IVA crédito. Tenemos los saldos por cobrar, que es la suma de todas las cuentas que tengamos por cobrar, y tenemos el saldo por pagar, que es la suma de todas las cuentas que tengamos por pagar. Cuando tengamos ya el plan de cuentas creado, vamos a ver que eh, en la sección de configuración de la empresa, al tener el módulo contable activado, tenemos la opción para poder eh, asignar estas cuentas, eh, ya sean de dinero, las del IVA, la, las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. ¿ya? Además tenemos acá a continuación la opción de crear directamente un asiento, ¿ya? Si, hacemos, si hiciéramos clic en este botón nos llevaría a la página para crear manualmente un asiento contable tenemos la opción de poder descargar la propuesta de formulario 29 del periodo anterior y del periodo actual acá a la izquierda, al igual que en el menú de facturación, tenemos el menú del módulo y aquí tenemos un gráfico que obviamente en este caso no se ve nada pero cuando ya tengamos datos cargados lo vamos a ir viendo que es, son básicamente los movimientos de dinero por día del periodo ya, esto lo que va a mostrar es eh, los ingresos y los egresos que tengamos por ejemplo en la caja ya, entonces esos son en general el dashboard del, del módulo lo que vamos a hacer en los siguientes videos es ir mostrando cómo cargar el plan de cuentas, cómo son las categorías de las cuentas, cómo se carga una cuenta, cómo se carga un asiento y vamos a ir viendo cómo este dashboard va tomando ya eh, valores. ¿Ya? esa es la idea de los videos eh, reitero lo mencionado al inicio por ahora el módulo de contabilidad eh, es bastante simple pero esperamos con el tiempo dependiendo también de la acogida que tenga este módulo dentro de los usuarios de la aplicación eh, irlo mejorando y obviamente a un mediano plazo lograr hacer contabilidad electrónica por completo que en el fondo serían los libros, los libros contables electrónicos que el servicio de puesto interno requiere ese, ese es el objetivo eh, eh, a nivel de libre DT ¿Ya? bueno eh, en los siguientes videos vamos a ir profundizando más sobre el módulo y vamos a ir explicando más detalle y vamos a volver a tomar el dashboard para ir mostrando qué cambios van ocurriendo y cómo se ven reflejados y qué significan. Muchas gracias.